mamá habría agredido a sus tres, eh, tres hijos, son tres menores de 10, 7 y 5 años respectivamente. Se ha coordinado con el personal de UPRI. Eh, donde eh, se ha realizado la valoración eh, psicológica a estos menores. Una mujer de 30 años fue aprendida esta jornada a raíz de que vecinos denunciaron que ésta golpeaba a sus menores. El examen forense a los tres hijos de esta mujer evidencian que tienen lesiones en el cuerpo, producto de las agresiones. Y eh, donde han manifestado que habrían sido ¿no? víctimas de agresión por parte de la mamá. Se ha realizado también el examen médico forense, donde... Eh, Dos de estos menores, la, el médico forense ha determinado eh, cinco días y un día de impedimento. Eh, tienen eh, escoriaciones, equimosis en miembros superiores, inferiores. Eh, se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público, donde el fiscal ha determinado la aprehensión de esta señora. Estamos a la espera de su imputación formal para posteriormente derivar las celdas judiciales para su audiencia de medidas cautelares. Según cuentan los menores, su mamá los golpeaba solo porque estaba de mal humor. Lo que han manifestado los menores es que la mamá estaría siempre enojada, molesta con ellos y era, cualquier era el motivo para que ellos puedan ser eh, agredidos. Estaba separada del papá de estos menores, ella vivía sola con estos, eh, con estos menores y eh, los vecinos también. Al enterarse y ver que es menores eran víctimas de agresión, es que han llamado a, a defensoría y es por eso que se ha tenido conocimiento del caso. Los tres menores recibirán tratamiento psicológico por las agresiones de su madre, quien ahora será cautelada por el delito de violencia familiar.